Falta que exageres en tus gestos o en tu hablar. No te tienes si no quieres. te pido que te muestres, si es que te hace sentir mal Sé que no es que te avergüence, solo que aún no te va Mira este cielo azul inmenso, se confunde con el mar Es sencillo el universo, todo tiene su Es fácil sin pensar, suéltate y déjate llevar No tienes que poner un gran esfuerzo que todo fluirá Es fácil sin pensar, suéltate y déjate llevar Si quieres te resumo un gran secreto Si no es hoy un viaje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 Don't you know really? what?